¡Buenas, buenas, buenas, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy he cogido la cámara, como veis, me puedo desplazar y mover porque os quería enseñar mi puticlub personal <risa> eh, broma! Eh, he puesto los edits porque, mira, quería poner algo más nuevo aquí y nada, porque no puedo poner la cámara en un sitio, digo mira, lo voy a coger con la mano y a tomar por culo porque quería subir un vídeo hoy y no quería demorarme más con el tiempo de colocar la puta cámara No me enrollo más, gente, ¿Qué os quería decir Hoy hay vídeo... Muy bueno, muy grande. De hecho, primero os voy a dejar un tutorial de cómo poner eh, cera en el pelo. Hacer a a puta risa. Luego el vídeo tan esperado de Los Simpsons, que os gustó mucho el último. Y os he traído la segunda parte y espero que os guste, ¿vale? Nos vemos ahora con el tutorial. Espero que os guste. Hasta ahora. Vamos a hacer un manual de cómo poner... De cómo poner... Eh... Como poner será la cabeza Primero de todo, quitarse los cascos gaming Porque sin los cascos gaming no vamos a poder Poder, no vamos a Poder poner La mierda esta, yo uso esta mierda Peña lo loco porque Un poco loco estoy Así que... Eso se llama pelo pollo. No es pelo polla No es pelo pollo Que conozco Hostia, me he pasado, ¿no? Tengo mucho pelo, tío, es demasiado largo, tío Y ves, parece, parece de, esta, de esta sí parezco un pollo Y así retrasado ¿Qué queréis? Pollo, retrasado Pollo, retrasado Bueno, a ver, o sea Esto se llama la... Crema in, in, in, de mano By Wolfcast 13 O escampamos de... Y como la papa de caracol Nos la ponemos la cara, eh Vale, ¿y ahora qué? Pues hay distintos métodos La peluquera me dice de detrás de para adelante Pero yo soy gilipollas y lo hago pa Detrás para adelante, no sé Vamos a hacer como un poco de gilipollas Como lo que soy, vamos Y ya estaría uh, No, no, no, no, uh, no. Uh, uh, uh. Vale, ahora Ahora parezco una escoba En celo ¿Sabéis lo que es una escoba en celo? Pues mi pelo ahora mismo. Y, ya lo tengo hecho. y ahora, para no me despinarme, hago así. Como si fuera gilipollas retrasado mental, que lo soy. Y ya estaría, hacemos el streaming de puta madre, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Pues en principio, a ver si. Un mayor me dijo Uy, que lo hiciera. ¡Hostia! ¡Lo acción. Uy, ya, ya, ya. Perdona. Nos tenemos que ir a comprar. Hablo con Hapu. Hey, Apu. Eh, Apu ¡Hapu sepa de los. Apu sepa de los Simpsons. Apu sepa de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu sepa de los Simpsons. Pulsa acción. Vamos a pulsar acción para accionar un mecanismo. Oh. Desnudo, 100 monedas, loco. Vamos a ir de abuela, loco. Nos ponemos la abuela, por favor. Quiero ir de abuela. Por favor, claro que sí. Toma, ay, perdón. <risa> ¡Chavales! ¿Qué pensáis de aquí? Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡La sala se acaba el pg ahí! ¡Yo no he sido! Ay, ¡Uy, uy. Oh, madre mía! Da aquí el GTA, ¿eh? Oh. ¿Y ahora qué? Entra a la escuela. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Madre mía! ¡Qué conducción más perfectas! Sí. Pulsa acción. Madre mía, ¿a ¿qué hacía fiesta el Tito Wolf? Madre mía, el qué Instituto. ¡Gracias por traer la maqueta del sistema digestivo! ¿Qué hace el Barnes? ¿Eh? ¿Dónde está la vesícula, biliar? ¡Ah, coño! ¿Qué es esto? ¿Era un hambre? ¡Era un higo! ¡Era arcilla para modelar! ¡Ay! ¡Ve a Salvi, Billy! ¡Roba unos libros de matemáticas! ¡Ve ¡Deberías estar en clase! ¿Para? ¡Déjame tranquilo! ¡Estoy ¿Para? ajustando el compás! ¡Para, ¿Para qué es? Por favor, pa ahora estoy ocupado colocando a mi alto. ¡Que me abras Uy, la puerta! Unos libros de matemáticas. He Espero que no pulsar signifique. Perrilla. Vamos a comprar la abuelita loca. ¡Oh, más barata! Aquí está más barata, eh. DERTIRON. La abuelita loco. Comprar del tirón. ¡DERTIRON! ¡SONO! ¿Sí <risa> ya estaría, gente. ¿Eh? ¿Y ahí? ¿Qué hay? Pulsa acción. <risa> Deberías estar en clase. Hemos tirado, hemos tirado el, el de eso, ¿eh? Otra vez, otra vez. Toma, <ríe> <Para>, perro <para. ríe> Tremendo jetpack, loco. Vamos de tirón. Hostia, hacía tiempo que no lo pillaba este. Qué sitio más raro. Uh, no debo volver a correr. se va eh el turbos oh, ay perdón mira sin manos esto no se me da muy bien se me han metido los gallumbos por la raja Casi por la plastas. raja no como parece lo ha sido tu oh, ¿no? lo eso de que saque un el coche me parece que no es, no es bueno no la parte, lo subimos. Perra. Es va, limón, ¿Cómo ha dolido? A mí no. Hostia, ¿cuánto money, loco? Loco, ¿verdad? ¿Os acordáis? Espérate. Espérate, que se sube todo. La vibración ya te No me acordaba de esto, loco. ¿Qué pasa? Mi carro está nuevo. ¿Lo voy a llevar seguro? A ver si cuela <ríe> Madre mía Willy ¿eh? Que te atropellen con esto debe ser ¿no? Mira los dos iguales Toma Toma que me he cargado algo ¿Qué pasa Willy? No tengo tiempo para esto <ríe> Quítame medio pasmao Sal de la calzada. Vete lock lock. La cera. Bueno gente, espero que os de la Estoy con mi colega que de Rivia gustado de mi despachico Y nada que espero que os haya gustado muchísimo eh, Yo he disfrutado mucho jugándolo He disfrutado mucho editándolo Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado viéndolo Así que, nada Si os ha gustado, a un bit of si si bit of a little bit eh, of a little suscribiros si No me estáis, muy Twitch y Ya sabéis que si queréis me por me tardes, en Twitch, ya que que a luego